qué onda amigos acá estamos nuevamente con un nuevo video y sí como vieron la miniatura y en el título hice una casa dentro de una montaña y como pueden ver también este video está comentado por encima de lo que yo grabé y lo que hice no así que más o menos voy a ir comentando lo que hice y lo que no hice como pueden ver acá directamente ya empecé a eh, como dice a romper todo lo que viene siendo la pared la casa, la casa la mayoría está hecha de madera y de este el cuarzo blanco liso y bueno empecé haciendo la entrada, eh, después le metí madera y después más arriba fue un proceso difícil. En este video tardé una hora y media, mejor dicho, no el video no. La casa tardé una hora y media en hacer la casa totalmente, literalmente. Una hora y media tardé. La verdad pensé que me iba a tomar más tiempo. Aunque una hora y media en este juego es un montón, literalmente es un montón. Se va a la mierda así. Pero bueno, acá ya empecé directamente a hacer, como se dice, a romper todo lo que viene siendo para adentro. Fue difícil hacer esto ya que tenía que conectar todo juntos los que viene siendo la, la pared con una pared y así. Como puede ver, la pared es de madera y el techo arriba es de cuarzo blanco bueno, acá ya iba progresando un montón el tema de la madera fue difícil también ya que esta madera en particular tiene un patrón si yo la ponía de un lado, viste, ahí está si yo lo pongo de un lado se me pone así y así, una mierda total fue difícil literalmente hacer eso pero bueno ya, listo Ahí ya estaba ahí La cámara la tenía ahí porque cuando se hacía de noche prácticamente yo tenía que acostarme Y si no, no veía, literalmente no veía nada Acá trataba de poner lo que viene siendo Lo que viene siendo una puerta y quería meter vidrio pero no me quedaba bien así que bueno, lo dejé así nomás Así que bueno, prácticamente tuve que hacer la casa de un... La puerta, perdón, de una sola puerta Acá puse los vidrios más o menos para ver cómo es que tenía que hacer, dónde, en qué parte tenía que hacer el, el, el piso 2, Sí, porque la casa es de dos pisos, adentro de la montaña. Hacer las paredes fue lo más difícil de todo, porque cuando rompía de un lado, se rompía lo que viene en suelo en la montaña y me, y me ponía luz. Y fue muy difícil, tuve que rellenar todo y yo quería que me quedara bien esto también fue muy difícil hacerlo ahí no no, no ¿viste? ahí no me consiguió la madera así que directamente le puse el cuarzo justo en la esquina y la verdad que me gustó muy muy mucho iba a decir la verdad que me gustó mucho cómo quedó eh, siento que le da un toque bastante lindo la verdad que me gustó mucho acá directamente ya pasé a hacer el piso sí quiere decir que ya había terminado Toda la pared, la verdad es que tardé un montón pero hacer la pared, un dolor de bola totalmente. Me dolían los brazos, los dedos, el codo, todo me dolía, literal para hacer esta casa. Pero bueno, tenía muchas ganas de hacer una casa. Adentro de una montaña. Y bueno. Acá bueno fue todo un proceso hacer el piso. La verdad no fue nada del otro mundo hacer el piso. Elegí un bloque de color gris que no me acuerdo cómo se llama el bloque y bueno, empecé a hacer el piso empecé a hacer el piso, acá directamente Bueno, acá por fin había terminado de hacer el piso La verdad que, me quedé, mira, terrible cosa hice Y a esta parte de abajo, la partí en medio O sea que hice una parte de pieza y la otra pa parte hice cocina o comedor Así que bueno, me quedó de esa manera Hice cocina y comedor todo junto abajo, ¿no? Todo junto no porque estaba dividido, dividido. Y la verdad que me quedó excelente, pensé que me iba a quedar mal Pero me quedó muy bien la verdad muy satisfecho con el resultado de esta pieza bueno y así me quedó la partí justo al medio y bueno acá me quedé bobeando no sé por qué pero literalmente me quedé bobeando no sé qué fue a, no sé qué fui a hacer pero bueno me quedé bobeando ahí como un tarado ahí reaccioné y me di cuenta que no sé qué estaba haciendo ahí tenía un, un muchacho dentro de mi casa un andiano porque esta casa en particular que estoy haciendo estaba justo a unos metros de una aldea. Literalmente era la primera aldea que encontré en este juego. Bueno, acá yo directamente estoy en el, en el piso 2, ¿no? Y bueno, acá evidentemente ya empecé a moblar todo. Acá estoy amoblando el piso de abajo. Acá estoy poniendo... Mi televisor de 40 pulgadas Ya había puesto la cama, todo eso Pero bueno, así estaba todo evidentemente ya pasé a hacer la cocina La cocina también me costó un poco hacer esa parte Porque no entendía muy bien cómo era Pero bueno, después le agarré la mano y... Bueno. Y bueno, gente Así fue que me quedó la casa De noche encima Así que mejor todavía para que vea Cómo era, que, cómo era por fuera Y como ven, sencilla por fuera Pero el tema estaba adentro Cómo me quedado adentro Y bueno La casa adentro Así, esta es la cocina Una cocina básica la verdad Pero muy buena, a mí me gusta mucho Cómo quedó, la verdad eh, Una cocina hermosa ¿verdad? Y ahora la pieza la pieza me quedó así, muy linda pieza también El televisor de 100 pulgadas que hice ahí Para mirar televisión todo el día. La verdad, terrible casa hice La pieza me encantó, literalmente a mí me encantó Y la cocina también, me encantó Ahí es. se la muestro, ahora directamente paso al piso de arriba Y en el piso de arriba es así Hay dos partes en el piso de arriba por acá se entra por la pieza, se va directamente a la pieza, esta, esta pieza literalmente me gusta un poco más que la otra No tiene tantas cosas pero me gusta más esta que la otra No sé, es mi gusto, me gusta más, por alguna razón me gusta más Y acá se va directamente a lo que viene siendo la parte del balcón Y me quedó así, pero yo no quería que me quedara así literalmente, pero bueno, me quedó así Nada de otro mundo, yo no quería que me quedara así, pero así quedó. Pero bueno, ya está. Así quedó. Así que bueno, acá le muestro otro vistazo más. Hago un vistazo más por la pieza. Y hago un vistazo más también por lo que viene siendo la pieza de abajo y la cocina. Esta es la cocina, la pieza, esta pieza también es muy linda. Así que bueno gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like, comenten. Y bueno gente, nos estamos viendo en el próximo video Bye bye